Campeones de League of Legends en 10 segundos Kaisa Pon esta marca en el enemigo Que cuando explota hace daño Tira misiles Conciende a AD Más misiles Tira esta cosa Conciende de P Cosas hace más daño Corre rápido velocidad de ataque Que sean invisibles Si el enemigo tiene este círculo violeta salta. Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video escribe en los comentarios